El día de hoy se dio a conocer una importante información de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Informó la ocupación de 659 paquetes de cocaína, precisamente en Peravia, y arrestaron a tres hombres. Precisamente un total de 659 paquetes, presumiblemente cocaína, fueron decomisados en medio de un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y Agencias de Inteligencia del Estado, coordinado por el Ministerio Público. Precisamente la droga fue confiscada en la costa de la provincia Provincia Peravia, al sur del país. Fueron apresados tres hombres, dos dominicanos y un colombiano. Vamos a escuchar parte de esa información en el día de hoy. Señores, la DNCD sigue dando palos. Vamos a escucharla. ...aéreo, marítimo y terrestre, tras recibir informes de que los ocupantes de una lancha rápida tipo Eduardoño, procedente de Sudamérica... Pretendían introducir un cargamento de presuntas sustancias controladas a territorio dominicano. Iniciada la operación, que duró varias de horas, apagar, los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada abordaron la embarcación de unos 30 pies de eslora con dos motores fuera de bola de 100 sí. caballos de fuerza, cada uno, donde ocuparon 27 pacas con los 600 lo y apresaron de a tres hombres, dos dominicanos. Y un colombiano. Con un total de tres embarcaciones, dos guardacostas aquí, y una lancha interceptora, la Armada sí, de República seguir, Dominicana realizó no sé una un operación y combinado se se hermano, son marítima sí, sí, con son agencias vayamos, aliadas, sí. en apoyo, como siempre, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dio como resultado el decomiso que se muestra hoy. Ustedes vieron ahí lo que fue la presentación de ese operativo, señores, 659 paquetes presumiblemente cocaína. Yo creo que sin temor a equivocarme, la tarea que viene realizando la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de República Dominicana en estos últimos tiempos es admirable porque al parecer el narcotráfico no se detiene, el intento de introducir, de utilizar República Dominicana como puente para otras naciones sigue siendo de sumo interés para el narcotráfico. Pero qué bueno que las autoridades en este sentido, la Dirección Nacional de Control de Droga, la Armada de República Dominicana, las agencias de inteligencia, precisamente el Ministerio Público liderando estos operativos es muy importante, porque cada vez más se debe actuar, de manera drástica y contundente, y creo que un golpe de esta manera, tres detenidos y esta operación de 659 paquetes, que hasta ahora presumiblemente cocaína, vamos a mantener ese orden, pero sabemos que lo que se busca detrás de esto es poder utilizar República Dominicana como puente, pero las autoridades están haciendo el frente que es lo más importante.